Saludos. En esta ocasión haremos una manipulación, para crear un ángel sobre el concreto, iniciamos usando la imagen del modelo, recortamos, usando la técnica de herramienta pluma, ya en videos anteriores he mostrado cómo extraer imágenes, bueno, exportamos a la imagen que usaremos de fondo, y ajustamos la posición. Vamos a imagen, ajustes, tono saturación, y aplicamos los valores para que el modelo, tenga la gama de color del ambiente. Clonamos la capa, y en modo de fusión, la colocamos en overlay, o superponer, y seguimos ajustando el tono y saturación, hasta conseguir el tono correcto, dependiendo a la persona que usaran, ya que no siempre será la misma imagen. Bien ahora, con herramienta Lazo, haremos el trazado que irá sobre el concreto, simulando un ángel de nieve, respeten la lógica de la perspectiva, y haremos un trazado similar al mío. Con la capa del fondo seleccionada y la máscara de recorte, solo presionamos suprimir. Y se eliminará como se muestra en el ejemplo. Abrimos la imagen que dejaré en la descripción del video, eliminamos el candado de seguridad y ajustamos este valor en tono saturación y la perspectiva con transformación libre. A la capa del estacionamiento, le crearemos sombra interior, eso será, para crear un poco de relieve, y sobre todo realismo. Bueno, es un decir, ya que sabemos perfectamente que la imagen es editada. Copiamos el estilo de capa, y lo pegamos al del modelo, para simular lo mismo, una sombra lógica. Bueno. Ustedes tendrán tiempo para dar estos detalles, no desesperen, yo como no tengo mucho tiempo, bueno, si sí lo tengo, pero no quiero aburrirlos, ya que ver un video de más de 10 minutos, créanme, que hasta a mí me preocupa, y aún más si viene con todo un arsenal de pasos, yo por eso trato de hacerlos más prácticos, para que no se estresen. Lo siguiente, será colocar algunas grietas sobre el concreto, y unos pinceles especiales, para simular suciedad sobre la ropa, estos elementos estarán también en la descripción de video. Presten atención a esto. Nos acercamos a la capa del modelo, justo donde está el cursor, presionamos tecla control roll, y clic derecho, para sacar una máscara de recorte perfecta del modelo, creamos nueva capa. Y con un color marrón. Damos clic por esa zona. Ajusten el tamaño. Bueno amigos lo que sigue es muy básico, ya que lo estuvimos practicando al inicio del video. Solo ajusten, modifiquen y repitan si se traban en algún paso, bueno. Este video como ya mencioné, quería hacerlo desde hace mucho, solo que no encontraba lo necesario para hacerlo. Espero que el efecto final les agrade, todos los recursos estarán descargables en la descripción del video. Me despido, dale me gusta si te pareció bueno el video, bueno. Me despido. Hasta luego, Sambus. Sensei.